Este 19 de marzo inician las audiencias orales ante la Corte de Justicia de La Haya en el marco de la demanda que planteó Bolivia contra Chile, buscando negociar de buena fe una salida soberana al mar. Y el equipo jurídico nacional e internacional sostendrán uno de los últimos encuentros para afinar los alegatos. Uno de ellos será este 6 y 7 en Madrid, España. Este es no solamente el tema más importante de nuestra política exterior, es el tema más importante para las bolivianas y bolivianos y que nos acompaña la verdad, la la historia, la justicia, el derecho internacional y la solidaridad de los pueblos. Estamos en la fase de esculpir los últimos detalles de nuestros alegatos orales. El fin de semana el canciller Fernando Guanacuni confirmó que entre el 17 y el 18 de marzo, horas antes de los alegatos orales en la Corte, por la demanda marítima contra Chile se realizará una reunión de ajuste del equipo jurídico en esa ciudad europea. mm uh -huh.